Muy bien, estamos de retorno con el programa. Muchísimas gracias por su atención. y Esto es La Noche al Día, 22 horas con 37 minutos. Vamos a hablar acerca de eh, eh, lo ocurrido en los incendios forestales y dentro de ello, por ejemplo, la Autoridad de Bosques y Tierra ha aclarado que la implementación del decreto supremo Todavía no está en ejecución, por tanto no debería responsabilizarse a la aplicación y la aprobación de este decreto supremo con relación a los uh, a los incendios forestales. De hecho, existe una eh, mala información que se está manejando a través de las mismas redes sociales sobre este tema. Es lo que señalaba en horas de la tarde el director de el responsable, director de la ABT. A propósito de ello tenemos contacto hasta Roboré, precisamente con nuestro periodista Alejandro Los Alejandro, ¿cómo es? Alejandro Padilla, en todo caso, que se encuentra en Santa Cruz. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches, amigos de todo el país. Continuamos en Roboré, siguiendo de cerca lo que está pasando en este incendio de la Chiquitanía. Hay versiones de que indican que un decreto supremo que autoriza el desmonte sería parte del de problema que estaría provocando estos incendios. ¿Qué de cierto? Vamos a consultarle al director del la ABT, por favor, doctor Oliver Rocha. ¿Qué de cierto hay en esto? A ver, eh, para empezar, es un decreto que se ha promulgado hace un, hace un mes. No tiene reglamentación. Vale decir, no sé cuánto podría afectar un decreto que ni siquiera ha terminado de nacer. no Entonces es muy complicado. Yo creo que la desinformación nos podría hacer terriblemente daño. Y obviamente, inclusive cuando entre en vigencia el decreto no dirá pues que... Es decir, está absolutamente permitido quemar de la manera irresponsable. Lo que tenemos que hacer es abrir un debate muy serio, muy sereno, de que el fuego ha sido utilizado en las prácticas productivas desde antiguo. Y, y cuando nos vemos en escenarios como esto, todos nos volvemos eh, y nos tocamos el pecho y nos sensibilizamos. Y después cambiamos la agenda. Lo que necesitamos son discutir políticas que nos permitan, primero, prevenir, mitigar. Necesitamos, naturalmente, discutir nuestros sistemas productivos para que sean mucho más sostenibles. Y la sostenibilidad no solamente es discursiva, sino son inversión, son recursos. ...pero además de ello, que no hay que dejar de tener en cuenta... ...es de que estamos viviendo un momento muy difícil... ...desde el punto de vista climatológico... ...si hubiésemos tenido... Mmm, eh, eh, eh, ...precipitaciones fluviales... ...no tendríamos el problema que tenemos... ...el año pasado... ...se presentó, el, todos los años se presenta el mismo fenómeno... ...y, el, y, y si hay, la lluvia determina es decir, el destino, el escenario. ¿Sería mal, malintencionada esta información? ¿no? no, por supuesto que están no solamente malintencionadas, desinformadas, pero yo repetí un, un elemento muy importante. Quien haga política, pero política hacemos todos, y ahí no tenemos que excluirnos nadie. No estoy diciendo de que queramos justificar nada, pero el que hace política, el que desinforma, eh, el que odia, con la miseria, con la desolación, con la desabastación, es tan criminal como el que quema. Doctor, entonces, ¿quiénes son los responsables no, de estos es incendios? Que no, podemos decir que haya un responsable, Les reitero, teníamos que decir que el responsable es el clima, por ejemplo, porque no llueve. Es decir, hay factores diversos, hay una confluencia de factores, ¿no es cierto?, por ejemplo, hemos recorrido y había un grandes pastizales y pajonales encendidos, hay ...acumulación de materia orgánica y acolchonamiento... ...por ejemplo, del Valle de Tucavaca... ...he preguntado si se quemaba en los últimos años... ...se ha quemado no se ha quemado... ...y cada cinco años se va acumulando... ...y entra un cazador, lo enciende... ...no hay provocado por la mano de obra... ...hay, no es cierto, por los factores climáticos... ...son varios factores los que... ...los que, los que están generando esta situación... ...pero bueno, hoy... Eh, ...ya nosotros hemos desplegado brigadas para para identificar a los responsables donde los incendios y las quemas sean provocadas, sancionemos, pero al mismo tiempo estas brigadas están ayudando, están socorriendo, como ahora las, la, la, la, las brigadas del la ABT están... ...trabajando junto a los policías, a los militares... ...a las autoridades locales, ayudando... ...eso es lo que corresponde hacer. Es importante que se está logrando... Claro, sí, sí, además, el, reitero, el viento nos está ayudando... ...no tenemos la intensidad de hace dos, tres días atrás... ...y eso nos está ayudando a controlar más. Bueno, muchas gracias, gracias. es el director... de la ABT, desmintiendo esta información malintencionada... ...algunos medios que indican en que este decreto supremo... ...que fue promulgado en el mes de julio... ...sería parte del problema... ...que estarían provocando esos incendios, Gabriela... Retorno contigo hasta Estudios Centrales. Muchísimas gracias, eh, Alejandro, por la información.